¿Cómo lograste que la Deity te siguiera en cerro y todo? Eh... De chiquitita. Bueno, carito. <risa> y este chico... ¡Woo! Deity. <risa> Rica. Aquí <risa> está <risa> mal <risa> el aire. <risa> Saliendo a andar en bicicleta. ¿Vueltas más cortas? Vueltitas más cortas, despacito. ¿Esta weá? ¡Uh! ¡Qué susto! No la conozco. Hola oh, ¡La de mi comba! ¡Weon! ¡Toda esqueciéisima! ¡Oh! ¡Vetita, oh, oh, oh, oh, oh. betita! betita, betita. ¡No sabís cómo va tu perro! Y lo otro es que, como van pendientes de lo que vaya haciendo en la bicicleta. Eh, como que se concentran en ah claro, nunca pará como para que se distraigan no. No, es no, <risa> uh. <risa> <risa> bueno, un privilegio poder ir siguiendo a los perros <risa> y tratar de no caerle encima cuando eran chicos se pegaron unas perdidas ya. Entonces se asustaba, güey. Pues. Y después me pillaba y la premiaba. ¿Cómo la pillaba? Ahí? No, pues ella me pillaba porque yo me, me escondía. Ah. Y ella me a buscar. Jugaba ya a las escondidas con ella. Oh. Oh, cayendo en cualquier lado. Oh, oh. Oh, se apagó la luz. Entonces me perdía un ratito y me pasaba de los cruces y quedaba escondido y me pillaba y le daba premio con cariño bacán, váyate vale. bomba oh, muy fuerte oh, muy bombeando no. Oh. Se me olvidó el gap automáticamente después de que me hablaste. Oh, las pistas buenas, buenas las conocía. Están espectaculares. Shortcut, eso va a ser trampa. No. Lenda. ¡Uh! Por suerte lo miramos, Deity. ¡Uy! ¡Dale, dale, dale! Perdón, te molesté. ¡Qué locura a las pistas, weón! las pistas no, están brutales Vamos, bueno, eh, vamos. Va, va. deity, no, no. deity deity ven, ven. Oh. deity deity deity ven, ven, venga, deity Ven, deity deity deity deity ¡Meto! deity venga. deity deity deity deity deity deity deity deity deity deity deity deity deity deity deity deity se le ve. Ando en Hola, hola. Hola, ¿qué tal? No polvo. Ay, que la bajé a sí, la haber caído corto. Oh. Están están esos troncos! De estoy, estoy, estoy corriendo, pero fondo. ¡Uno, una! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, hay que ir rápido. Cuidado, Pista. Denle nomás, chico. Pasen, chicos. Ven veto. Ven. Ahí. Vale, vale. bueno. Buena, buena. Buena. ¿Eh? Voy, voy. Yeah. <risa> no está fácil la curva. ¿Eh? <risa> el Beto pasó volando. ¿El Beto? Sí, pasó volando y la frenó así ¡Oh, <risa> El Beto, weón. Que la raja, weón. Este es uno de mis sueños. Más adelante. Y tiene que ser medio par el tuyo, weón. Tiene que que cuando hay más rápido que él y todo. Claro. claro. Si no le ganáis, perdí estatus en la jerarquía contra Beraltito. ¡Oh, chicana. ¡Ven! ¡Hasta un salto! Y el Beto... Igual... el líder en esa manada ¿Es Pitbull? Sí, porque el Beto va más rápido que ella. Pues. <risa> ¡Ah, qué linda! <risa> ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, brutal, brutal, brutal. Estuvo bueno, que bacano Te felicito por lo bien que se comporta Esta acuática Y porque quieres jugar todo el rato güey? <risa>